Como siempre, os está hablando Luis desde de Madrid. Eh, muchas gracias a todos vosotros. En esta ocasión estoy aquí con Alex, ¿Qué tal, que ha venido de el Salvador, y con Fátima. Y con Hola, Fátima, ¿no? buenas noches. Que acabo de descubrir por qué no encuentra trabajo. Sigue sin encontrar trabajo. No. no ahora, estoy ahora, buscando ahora trabajo. trabajo. Acabo de descubrir por qué Fátima no encuentra trabajo, pero os aseguro que ha sido un minuto antes de este directo ahora lo cuento si ella si no es eso que me corrija a ver ¿qué, vamos a introducir el vídeo bueno muchas gracias a los que veis luego este vídeo os recuerdo como siempre emitimos en directo que el que no esté suscrito si le gusta que se suscriba porque siempre metimos en directo y podéis preguntar pero si sí, va a decir vamos a hablar por ejemplo de cómo conseguir asilo en este caso eh, Alex, como viene del salvador nos gusta de todos los países pues nos va a contar un poco cómo está siendo su tramitación para el asilo vale vamos a hablar de cómo encontrar trabajo tenemos a fátima que aunque no encuentra trabajo en cinco años y ojo lleva 25 en españa y todavía no entiendo por qué no ha pedido la nacionalidad para que nos lo explique bueno vamos a hablar de cómo encontrar trabajo Alex también nos va a decir que está más difícil encontrar trabajo sin papeles sobre todo para hombres y estoy de acuerdo y vamos a hablar también pues cómo emigrar a españa y en este caso el de Alex desde el salvador Siempre traemos casos reales. Los vídeos que os hacemos son largos porque es información muy importante y a mí me gusta que se, se desgrame bien para que vosotros toméis vuestras propias opiniones. Yo os presento casos reales, cada uno con su testimonio real y luego vosotros tomáis vuestras conclusiones. A mí me sería muy fácil decir haz esto, esto y esto y ya, y quedarme ahí. Un vídeo de un minuto, pues no, porque yo prefiero que haya debate. Que eso enriquece más el conocimiento, el vuestro, la inteligencia colectiva. ¿vale? Entonces, si tenéis pensado venir a España o estáis en España, es importante que veáis los vídeos hasta el final porque hay una información muy valiosa y además no siempre es coincidente. Insisto, voy a dar difusión, como estamos en directo en redes sociales, y me gustaría primero que darle las gracias a Ana González. Ana González eh, me, está, me está respondiendo un montón de, de comentarios en YouTube. ¿vale? Ana, muchas gracias. ¿Vale? porque voy a responderlos y me encuentro que ana gonzález nos ha respondido y además muy buenas respuestas pues te doy las gracias y ya en un próximo vídeo seguimos hablando sobre la visa no lucrativa que es una buena idea para los que venís de latinoamérica que en dos años os pueden dar la nacionalidad española fallos es que os piden 25.000 mil euros pero no hay que dárselos a nadie solo enseñaros. mira tengo 25.000 mil euros visa no lucrativa me vengo a españa pasan dos años y quito la nacionalidad Lo seguiremos hablando bueno Voy a dejar que Alex se presente, vale un poquito, un poco más extenso, tu historia, un poco, o un poquito cómo has hecho para venir desde El Salvador. Y, y bueno, luego va Fátima, lo había dicho otra vez, pero es que ya lo he dicho, ¿vale? Luego lo presentas tú y ya empezamos el debate. Toma. O bueno, si quieres empezar primero. Pero a Fátima la conocéis del otro. Venga, lo dejamos así. Primero Alex, preséntate un poquito, Alex, ¿vale? Así que te ah, Y te doy el micro, toma, pues Pues como ya comentaba él yo vengo desde El Salvador y en el caso de, de pensar venir a España pues tiene que pensarse bien porque no es algo así que va a decir eh, me voy a ir y voy a estar hasta que me den trabajo, me den permiso, no, tiene que pensarlo muy bien y traer lo que son los recursos para poder sobrevivir el tiempo que sea necesario hasta que pueda conseguir ya sea un empleo sin permiso de trabajo sería, verdad. Y en esta ocasión tendría que buscar las formas de poder eh, trabajar, ya sea de construcción o en algunos casos se puede dar la oportunidad de salir eh, de, de interno, cuidar a alguna persona mayor y pues eh, para venir a España es una buena eh, opción Oh, perdona, Alex, no. perdona que te cojo. Vamos a compartirlo. Una pregunta que te hago. ¿Cómo se te ocurrió venir a España desde El Salvador? ¿Y qué pasos seguiste? ¿Cuánto costó el billete de avión? ¿Y si trajiste todo lo que hay que traer para hacer tu... Para entrar como turista, lo de los 90 euros por día, un poquito explícaselo un poco en tu caso práctico. Ah, vale, en, el en mi caso, pues tomé la decisión de venir a España porque es un país que no te pide lo que son muchos documentos, solamente con el pasaporte. Y a nosotros nos piden como mínimo traer mil dólares en efectivo, traer una reserva de hotel del tiempo que se va a estar. Eh, ¿Cuánto tiempo ibas a 15 estar? 15 días. En el caso mío eran 15 días. Traía lo que es eh, eh, 2.000 dólares, traía en ese caso para gastos y el billete me costó aproximadamente como casi mil dólares dependiendo de la fecha en que lo compre así puede variar lo que es el precio y ya estando aquí entrando como turista pues tomé la decisión de poder solicitar lo que es el asilo vale recordamos, Trilines, recordamos que alex alex eh, no viene de venezuela aquí están invitados todos los países alex viene del de salvador y fátima Fátima viene de Marruecos, pero yo la considero española. Yo, el primer día que la vi, ahí la tenéis con el turbante, pensé que era española. Yo pensé que era española, porque lleva 25 años en España. Claro. Pero, Fátima, ¿por qué no has pedido la nacionalidad tú llevando 25 años en España? A ver, eh, para pedir la nacionalidad española necesito estar trabajando, porque necesito pagar la tasa, que son 300 euros. Os recuerdo, Prilines, que Fátima. Aunque lleva 25 años en España, lleva los últimos cinco años sin encontrar trabajo. Yo digo que ella quiere trabajar de princesa, de Aladino. Tampoco te Lo digo tampoco en broma, no, lo digo en broma que yo la, la tengo mucho cariño. La digo en broma por lo del turbante. Pero vamos, creo que he descubierto el motivo hace unos segundos, pero que no se me olvide. No. O, no quiero hacer spoilers. Creo que he descubierto el motivo de, hicimos una encuesta Fátima, no. el 75% decía que Fátima no encontraba trabajo pues porque, entre comillas, tenías que cambiar la estrategia. Otro 10% más o menos decía que no lo sabía porque no encontrabas trabajo y un, el restante decía que porque no había trabajo en España. Claro, es que trabajo no hay. Pero recuerdo, por ejemplo, Alex ha trabajado ya y no tiene papeles todavía, y es difícil para hombres, insisto, esto es discriminación positiva, porque para las mujeres que vienen de fuera es más fácil trabajar que para los hombres. Dinos un poquito en qué se puede trabajar en esa situación, digamos, de transición, Alex, para darle una idea a otras personas, que veas tú en qué pueden trabajar amigos o tú. Pues lo más práctico, para en el caso de los hombres, sí es un poco más difícil. Pero digamos que es más accesible que pueda trabajar ya sea en construcción o en fincas, que es lo, más, lo que se puede eh, conseguir sin permiso de trabajo. Y ahí pues es un poco difícil. De camarero pueda que lo contraten, pero eh, son, es muy delicado porque en ese caso por las inspecciones y como si está sin permiso de trabajo, pueden multar a lo que son al empleador. En este caso... Pues sí, es bastante difícil para el caso de los hombres. Tú, según tu, tu situación particular, Alex, ¿en ¿qué has podido trabajar en este tiempo? Saludo a todos los del chat. Luego, luego pasamos a vuestras preguntas a los que os acabéis de incorporar. Os recuerdo, estamos con Alex que ha venido del de Salvador y con Fátima que sigue sin encontrar trabajo después de cinco años. Pero he descubierto el motivo, Prilines. Pero espera que no se me olvide. Es que lo ha dicho justo y vamos a emitir en directo. Y ha dicho algo que a mí me ha hecho ver la luz mira lo voy a decir qué narices porque es que se me va a olvidar fátima está esperando a que si una persona en españa si no me corriges pero creo que si una persona en españa lleva cinco años buscando trabajo y no lo encuentra hay una ayuda y tiene hijos hay una ayuda se le ha escapado se lo estaba diciendo a Alex, según íbamos a empezar la emisión y claro eso hace a lo mejor ella en concreto no pero su subconsciente en el fondo su subconsciente le dice no fátima no trabajes que en cuanto lleves cinco Qué años va. escucha que en cuanto lleves cinco años como tienes hijos hay una ayuda que da el estado yo le llamo migajas migajas que ya te dan una ayuda de paro y con eso pues por eso yo creo que es el motivo que no trabaja os juro que lo acabo de descubrir un minuto antes de esta emisión en directo aparte le había salido un trabajo en un sitio pero lo ha rechazado que lo cuente lo que ha pasado que lo cuente ya directamente insisto yo a fátima la tengo cariño porque a, a ver. ver la veo buena chica eh, ante todo y además con esto de los vídeos siempre ha sido muy formal y muy puntual igual que alex eso también os lo digo que a veces para los vídeos quedas con alguien y luego no se presenta todos los que veis son puntuales y fátima incluida fátima cuéntanos ¿Tu opinión? ¿Por qué no has cogido ese trabajo? Cuéntales primero cómo era ese trabajo. A ver, el trabajo primero ¿Tienes? fue de, de externa. Entonces me llamó la mujer y me dijo, si puedes empezar a trabajar el día tal, tal, tal. Y yo le dije, vale, y me dijo, tienes que estar aquí a las siete y media. Y es en un pueblo de arroyomolinos y tienes que salir o sea tengo que salir de mi casa a las 5 de la madrugada para poder estar ahí a las 7 y media y le dije bueno si tengo que despertarme a las 5 de la mañana pues me despierto pero cuando hablamos ya del dinero me dijo 400 euros de la desde las 7 y media hasta las 4 y media de la tarde que son ya muchas horas con 400 euros yo creo que no no merece la pena porque más el, el abono tema, el tema era el del abono pero Alex le ha dado una buena idea respecto al abono y tú en pero directo ayuda ayudarla un poco pero se le dije Hizo años y no encuentra sí. trabajo ¿vale? y tiene todos los papeles todos los papeles ajá es que es extraño que con tanto tiempo aquí eh, no encuentre trabajo y como yo le decía podría ser una opción lo de que hablando con las personas que le pueda eh, pagar lo que es lo del claro bono, ella dijo que no otra cosa, me dijo, vez. me dijo, si cambias de opinión, me podías llamar, le dije que sí. Y entonces no era un buen trabajo para mí. Tener que ganar 320 euros cada día y hasta los fines de semana menos el domingo. O sea, un día bueno, en ese libre. caso lo que podría hacer hable con ella y dígale que si mejor que si no, no puede tomar el trabajo de interna o no podría de interna. De interna no puedo porque no puedo. tengo dos hijos. Ah, por los niños, sí. ¿Por qué? Pero es que mira, Yo encontrado, he encontrado, he encontrado porque no encuentra trabajo ella. Porque, insisto, corrígeme si no es así. ¿Cuándo dan la ayuda a esa? a no, los cinco años ha dicho que dan no, una ayuda no, si no, llevas no. cinco años sin trabajar a ver, vamos y a tienes ver. hijos lo ha dicho lo ha dicho se lo ha no dicho Alex, yo lo he oído, a ver, digo yo, ya sé por qué no encuentro trabajo debate debate busano. Yo les voy a explicar vale no es del paro es de la comunidad de madrid entonces si yo a mí me han dicho los servicios sociales que puedo cobrar la renta mínima porque no estoy trabajando y estoy viviendo con mi hermana, y mi hermana no quiere que esté con ella. Entonces, puedo cobrar la renta mínima, que son 600 euros, porque tengo dos hijos. Pero yo lo rechacé. porque Porque al cobrar la renta mínima, no puedes no puedes salir del país. Y yo tengo a mi marido bueno, en Marruecos. Esa es otra. Eh, Fátima tiene, tiene un marido en Marruecos, y, y Alex y yo le decimos: Pues que venga. ¿Y que coja y a venga, Alex, Alex, Alex no le ha traído nadie y ha venido desde más lejos. A Alex ha venido desde el Salvador. Marruecos es. Toma, des... puedes de e Marruecos es africano. Marruecos. Marruecos, es africano, ¿vale? No es en otras países como como México, como Venezuela, como Colombia, que hay ellos pueden pasar a España perfectamente, pero en Marruecos no se puede. Tiene que tener, para coger un visado, tiene que tener 6.000 euros en cuenta bancaria pero y una que, propiedad. Puede, pero puede entrar solo con visado no puede entrar. Claro, en, en patera. Parte. Mira lo que dicen aquí en el chat, ¿vale? si lo puede leer en directo. ¿Cuál, cinco años. ¿Cuál es? Por ejemplo, dice 5 años, cinco años y yo trabajo, sin trabajo. La, bueno, yo leer vosotros mismos en los comentarios. ¿Qué dice? Gracias dice 5 años no sin, sin trabajo. Dice, mi mujer acaba de llegar y ya está trabajando. Cada uno tiene su suerte, hijo. Pues mira, a mí me están a la llamando, a, la usted. a mí me están llamando solamente de interna. Al que no puedo trabajar de interna porque, pero tengo ya dos hijos. en el caso de bueno, yo, yo cuando vine, yo en, la, en las aplicaciones, mil anuncios, claro. en todas esas, publiqué claro. lo que son eh, claro. oferta, necesitaba empleo y, tengo, y, y tengo. me salieron bastantes lo que son trabajos. Pero, no pues les... tengo permiso de trabajo, no pueden dar. E incluso, a ver. Actualmente, la semana pasada, fui a dos entrevistas. Y en las dos los trabajos me lo daban, pero el problema es que. A ver, ¿les enseño aplicada. cuál aplicaciones tengo? No, porque no encuentras trabajo. Yo prefiero que enseñe a Alex que a Alex, fíjate. Claro, no, Y lo no, que más le no impresiona a es que él. El, el, el, tú tienes papeles. Tienes papeles. Tengo papeles. Por, no sé por qué no tienes la nacionalidad que llevas 25 años en España. también es española. La nacionalidad. La nacionalidad. Sí. La nacionalidad para cogerla tienes que estar trabajando para poder pagar la tasa que son 300 euros mira, más si llevas 10 años, aunque no estés trabajando, 10 años en España puedes pedir la nacionalidad. Por de ver, dame 300 se los pago. ¿Qué bueno, que sea, que sea, estoma, estoma, tú ya que yo soy presentado. No. Con, o sea, 300, con 300. euros pagas la tasa. Más 500 euros que tienes que traer los papeles de tu país pero legalizados los, y, y, y traducidos. No lo puede, y no lo puede pedir mandarlos tres por correo? ¿Cómo te lo.? Tienes que ir a Consolado Marroquí a hacer un juramento ah, de que esa persona que lo pueda coger. A, como que va a dejar su, su nacionalidad de allá y se va a salir acá. Como que va a rechazar su. su no es rechazar. es que en el caso es, de nosotros, es claro es que nosotros somos otro ah, país es y nos piden no, otro. Es que está al lado estás a 15 está minutos está al lado estás que... a 15 minutos claro chica bien. que ya sí, a través de no. un océano o sea, son 15 kilómetros a ver y es difícil son casi nueve y 9 esos kilómetros. son más fácil ah, Alex está a 9, 9, mil, 9, kilómetros, mil kilómetros y, y aquí es, está como un señor claro pero él es luchando por sus papeles y él es fácil y, y es hombre y lo tiene más difícil bastante pero él, más difícil él, él es a ver él viene a desde mil desde 9.000 kilómetros mil kilómetros entonces aunque el mío está al ladito pero es muy difícil para entrar y yo no me arriesgo que mi marido venga en patera ¿a que Oye, luego nos no dice vanessa vanessa chirapa que sí que le pase las aplicaciones para los que sí quieren trabajar claro. gracias Prilena, los que estáis comentando en el chat ah. ahora los pasa gracias por la idea es verdad los que sí queréis trabajar ahora lo va a pasar ¿eh? si ella no los aprovecha <risa> ah, no, no, no, espera, espera, espera. no, escucha, eh, espera, vez, que voy espera, a hacer espera, un, espera, inciso espera. ¿No un inciso comercial, un inciso. El que vea este vídeo luego y no esté suscrito, por fin, que se suscriba, que primero es que siempre like. emite en directo y que le dé un like si os está gustando. Os like. paso con <risa> Fátima, cinco años sin trabajar. Con ah. Alex que lleva aquí nada y ya está trabajando casi a ver por días nada más por días por días pero pero trabajo se encuentra la verdad es que sí. vale la verdad a ver que sí. a mí me llaman solamente de interna tengo suerte de que me llaman solamente de interna para trabajar por horas porque tengo dos niños un niño de cuatro años que va a cumplir en enero y una bebé de nueve meses. Pero no podría ser, vaya, yo he conocido bastantes personas de mi país que pasan por eso, que vienen, no encuentran trabajo y lo que hacen es que se pueden a vender eh, por medio de los grupos. Ellos... Por ejemplo, oye, una idea perdona, perdona el licenciado, y otra, o sea, perros, según venía hoy, de mi pueblo, he visto a un señor con cuatro perros. ¿Por qué? Porque se los estaban dejando para pasear. Eso es un trabajo que podrías hacer. Le va, va le encargan. Hay gente que tiene perro, pero no tiene tiempo para pasearlo. Entonces hay gente que gana dinero con eso. Y eso con papeles y sin papeles. Sí. Pones por pone ahí los es? anuncios. Escucha, sí. he visto un señor y me ha recordado. Digo, lo tengo que decir en el vídeo. Iba con cuatro perritos distintos porque se los está paseando a otras personas. Está ganando un dinerito. Perdóname. Alex. Es que no, no, no nada. Nada. Sí, no, esa es. es, sí, que, es ver, yo, yo en pasear perros nunca le puse el anuncio en mil anuncios. Solo busco de, de externa, de limpiadora, de trabajos de, de limpieza. He buscado siempre. Porque, bueno, como le diga, yo las aplicaciones las he utilizado y, y la verdad me han funcionado bastante bien. El único problema es que no tengo la tarjeta de permiso de trabajo. Diles las aplicaciones ¿Qué que has usado? Tienes? Solo mil anuncios. Mil anuncios es, estoy yo. Tengo también la que es. Yo? También. Adeco. Está. Exactamente. Tengo todas, todas esas. todo. Todo, es... todo, todo, todo, todo, todo. Y estoy cada minuto ahí mandando mi currículum. Y tengo cada mes siete ocho entrevistas pero luego lo rechaza porque ya quiere no, trabajar de princesa no, no, ya la veis ahí de princesa quiere trabajar ver, y que la pague crees, mucho y si no que le den una ayuda que a los, se ha enterado que a los cinco años no, le dan la ayuda a ver no me pueden dar la ayuda porque no tengo padronamiento pues sí porque no te has empadronado porque oye eso venga vamos a hablar un poco del empadronamiento Alex tú te has empadronado espera Dime Alex, si te has empadronado cómo te has empadronado qué sí, interesa la audiencia yo lo tuve, yo También, tuve un siempre. problema porque en el caso pico? no todo no todas las personas te quieren empadronar entonces eh, yo hace hace un mes nada más que me empadroné porque la chica con la que vivía anteriormente me había dicho que sí me iba a empadronar pero al final me dijo que no porque hay un cierto límite de personas que pueden empadronar por piso entonces en ese caso ya no ya no se podía pero hasta hace un mes sí estoy empadronado pues yo no estoy empadronada con mis hijos porque no tengo dónde empadronarme. Mi hermana es, le están dando la ayuda y si yo me meto con ella en el padrón le van a quitar la ayuda. Y no te has empadronado anteriormente llevando 25 años, te pregunto. Claro, en la casa de mi madre, pero en la casa ya no hay. Yo es que sí. sigo pensando en el tema, de, a mí las ayuditas, y yo le llamo ayuditas, porque son, con todo mi respeto hacia Fátima, que la tengo cariño, como Alex, vamos. Yo le llamo ayuditas. Empezamos con ayuditas y al final, mira, claro, ya te entiendo, porque no ten padrones. Porque entonces le quitan la ayuda a la hermana. Mano, yo os dejo hablar. Prilines, prilines lo hacéis vosotros. Muchas gracias a todos. ¿eh? Les sigo dejando hablar a Alex y a Fátima. Pues sí, es bien extraño porque la verdad, yo hasta ahorita, hasta el otro año, tengo lo que es la tarjeta de compromiso de trabajo y tengo tres ofertas que me están esperando hasta tener permiso de trabajo ya de un solo ya tengo lo que es el trabajo seguro y es bien extraño la verdad que no no no consiga trabajo en, en todo lo que en todo lo que lleva el tiempo pero de estar es que acá. tengo entrevistas cada mes tengo ocho entrevistas como mínimo tengo ocho entrevistas al que voy y llego temprano a la cita dicen dice claro. que si no puedes trabajar nos dice regalitos y deseos trabajar disfrazada de Papá Noel. que estamos en la época por aquí en el chat y como yo le decía hay varias formas de cómo poder generar ingresos los perros idea a mí que gustan los animales claro para pasear perros me gusta el pero los gatos no se pasean a mí los gatos no me No, pero los gatos no pero los perros te gustan o no pues ya está pasear perros paseadora de perros lo pones carpeles por ahí por la zona lo que te llaman eh Puedes cobrar un dinerillo ahí, ¿eh? Otra cosa mojones, que hacen es que ponen lo paseo. que son los anuncios en las paradas de los perros, buses. En paseo perros, en las farolas, en los parques, te juro que te llaman Fátima de Brazos. Bueno, si te sí. gusta. ¿sí? Ajá. Es una. podría ser una otra opción. Diles, diles en qué has trabajado, Alex, o amigos que tú conozcas. Sin pues, papeles sin para papeles. Sí, ah, bueno. difícil, eh, claro, sí, para que yo sepa. Ah, bueno. Sí, bastante. Gente. Pues yo he trabajado. pues por días. En peluquería porque sé cortar lo que es cabello entonces he trabajado en peluquerías he trabajado en inmobiliarias pero por el mismo problema de los documentos es que no, no he podido estar más tiempo ahí pero ya te queda poco vale ya, ya le queda un mes o dos ya verdad sí, como, si tú, oye como cuéntale como lo de las la citas lo de las citas como lo hiciste tú para un poquito para ah bueno entonces yo en el caso del asilo yo lo vi lo pedí como a los cinco días de haber ingresado claro, recuérdale que viene del de salvador ¿no? de ¿no? salvador exactamente algunas personas eh, sugieren que pidan lo que es el, el asilo directamente en el aeropuerto, pero en muchas ocasiones pueda que se lo nieguen o pueda que no, que le den la oportunidad de poder eh, solicitar lo que es la tarjeta ya con permiso de trabajo. Y pues ahorita yo solo estoy esperando nada más que me den la tarjeta roja, que sería ya con permiso de trabajo, y solamente tengo cinco meses aquí nada más. Yo los comentarios del chat me los voy a callar hoy, porque como Fátima los lea, prefiero que los lea luego en su casa. No, no, no, es que mira, no, no. uno rápido. Aquí dice, por ejemplo, que en Argentina, dice Baedi, aquí en Argentina estamos llenos de Fátimas. Por eso el país no funciona. Es uno al azar, pero es que no. Insisto, yo a Fátima la tengo cariño y yo en lo personal, aquí a los vídeos ella se ha presentado siempre con una puntualidad, de verdad. Y antes. Que eso y antes, eso, eso sí. Pero vamos, que tú puedes decir lo que tú quieras, Fátima, a tu favor. No, y, a ver. Y, a, y Alex también, lo que es lo mismo. Ya cuando me leo los comentarios les voy a contestar. Yo siento que más que todo cuando uno va a una entrevista es cuestión de actitud, porque claro. yo desde que me dicen, mira, mañana tengo una entrevista o, o si le va bien la otra semana, eh, yo, vaya, está bien. Yo ya voy con la mentalidad de que el trabajo va a ser mío, claro. me lo van a dar. Entonces, hasta la fecha, eh, digamos que yo he rechazado el trabajo, no es que me, no me lo han querido dar, porque gracias a Dios siempre tengo eso de que voy claro. confiado con en Dios que voy a, a sacar lo que es un buen resultado de las entrevistas. Y en varias ocasiones pues he tenido que rechazarlos porque o son fuera de Madrid o son trabajos que realmente no puedo realizar. Entonces, pero muchas personas dicen que trabajo no hay y trabajos sí, sí hay. Porque incluso tenía solamente un mes de haber llegado aquí a Madrid y me salió una oferta de empleo para trabajar en Las Vegas. Y me dice A la, la y me dice la persona, "Sí, te tengo todo para que te puedas ir. Siempre y cuando tengas lo que es los documentos españoles." Yo le dije yo, "No, en realidad no puedo porque acabo de llegar y estoy en proceso de asilo." Entonces claro. me, me dejó el correo y me dijo, "Cuando le cuando ya tuviera yo la oportunidad de poder viajar, me daban el trabajo sin claro. ningún problema." A mí es que solo me llaman lo que es de interna. Y yo de interna no puedo coger porque tengo dos niños. Es que siento que tal vez está mucho enfocada en el área de limpieza y cosas de hogar. Entonces busque en, en empresas más que todo. Porque yo así, eh, en el trabajo, bueno, en el caso de mira, nosotros como yo, por, yo por ser al, al, no nos dan mucho trabajo en, en el hogar. Yo fui, yo fui al INEM, porque cada día voy al INEM para buscar trabajo. Y ahí tienes que sellar porque estás buscando trabajo. El INEM, trabajo. perdona que os diga, Prilines, es, con todo mi respeto y mi opinión personal, el INEM, la Oficina Nacional de Empleo de España, para, para mí, mí, en mi opinión, la mía personal, no sirve para nada. Es, solo sirve para dar trabajo a los funcionarios que hay trabajan, pero luego no encuentran trabajo a nadie. Se encuentra trabajo con buscándolo uno mismo, como Alex, por ejemplo. Yo lo digo con cariño a Fátima, pues, porque Fátima ha ido al INEM con toda su buena voluntad, pero es que el INEM, de ido, verdad. Cuéntanos tu experiencia en el INEM, claro, buen, porque, de, buen dato. A ver, Toma, si no estoy. Si, si no es, no encuentro trabajo tengo que pedir tengo que ir a, a saber cómo voy a poder lograr un trabajo entonces he ido a Cruz Roja he ido al IMEP he ido al INEM y nada de nada y cada vez ¿Y qué te que dicen voy en el cuando uno va a buscar trabajo en línea qué le hacen que le dan un curso ahí para que pierda el tiempo no, no vete a... he, visto, he visto cursos para que la gente pierda claro, el tiempo ¿eh? para claro, tenerlos ahí entretenidos claro. cuéntanos tu opinión desde yo, dentro cuando, por yo fatiga. cuando voy porque no tengo el pc en mi casa pues voy allí entro en mil anuncios entro en páginas de, de búsqueda de empleo y, y estoy ahí buscando empleo y mandando currículum otra cosa que también es importante en el caso de los currículum es anexar toda la experiencia sí, y lo, tengo, la formación, todas, es como todas, los cursos, claro, eso claro, ayudan bastante claro. porque siempre le preguntan Mire, lo tengo lleno, el, ha hecho? El, el currículum lo tengo lleno, mando currículum a todas las ofertas que salen mando currículum, aunque sea de limpieza, aunque sea de externa, aunque sea de cuidado de personas, de niños, de todo hasta limpieza y cuando he ido al inem eh, hace poquito fui al inem y le dije a la chica que ya me, ya ya me conoce ya la conocerán después ya de cinco años conozca. después de cinco años <risa> sin encontrar pero yo es el motivo eh Prilines el que no lo sepa que vea el comienzo del vídeo no, aunque fátima no está de acuerdo pero bueno no porque no es así bueno, pues, yo. En... No Entonces fui a la chica del inem que me conoce y, y, y me dice fátima yo que tú tendría la discapacidad y mañana te van a llamar para trabajar Le Mira, di Chile. Noria condor valverde dice luis dile a fátima que que recomiende en esos trabajos de interna por favor que la recomiendes en esos trabajos que ella sí que trabajaría es peruana noria condor valverde que la recomiendes para si tú no los quieres, dice. Vale. El trabajo de interna. Es. Claro, porque yo no puedo coger mi interna porque tengo dos hijos. Y se si me voy este a también, un trabajo este También tiene que ver eh, si le va bien o no. En el sentido de que tampoco se va a meter a un trabajo, a ganar muy poquito y más lo que va a invertir, ¿eh? claro. ya sea en a ver, bonos. Yo, yo en trabajo un en... piso rápido para Enrique García, dice, es verdad que si pillan trabajando sin papeles, los deportan, salvo en algo sobre el, el tema confirmamos eh, para nada enrique aquí no deportan a nadie nada más que un delincuente y trabajar sin papeles en españa no es un delito que lo sepas entonces por eso no te deportan que nos reales su opinión o fácil eh, según lo que tengo entendido eh, a quien multan es a la persona que lo ha contratado nada más pero a nosotros como inmigrantes no no nos hacen nada. solamente nos nos quitan el empleo y pues de ni hecho, modo de no hecho Prilines, de hecho para que veas que no es así hay una forma de conseguir el arraigo que no la recomiendo ahora veis por qué, que es lo que se llama el arraigo laboral ¿Cuándo se da el arraigo laboral? Si te pillan trabajando sin papeles o incluso tú vas y denuncias que te han contratado por trabajar sin papeles y llevas seis meses trabajando sin papeles, eh, puedes pedir el arraigo laboral. No el social, el laboral. Y te dan el arraigo por haber trabajado seis meses sin papeles. Fíjate si te deportan. Ahora, nadie lo está usando y me parece bien porque eso implica denunciar al empleador claro. que ha confiado en ti y te ha dado trabajo Estaba. sin papeles. Pero responde a que no deportan a nadie porque el propio Estado te da, oye, te quieres regularizar, dime quién te ha contratado sin papeles. Quédese, le voy a multar, le voy a machacar y a ti te voy a dar los papeles. Fijaros qué respuesta que es así. Arraigo laboral, no os lo recomiendo. Eh, insisto, es denunciar al que te ha ayudado. Sí, no, sí he escuchado que muchas personas dicen eso, pero yo en no, personal no, no, sí, no, lo, no lo haría, no, ¿verdad? Claro, porque... Yo no, muy pobre, no lo conozco casi Ajá, porque, la ley es, porque es algo así como que morder la mano que le da de comer. Claro. En el caso de nosotros que estamos aquí con problemas para conseguir okay. empleo, pues no, la verdad, yo no lo haría, la verdad no. Una pregunta personal para Fátima, si la quiere responder bien, si no, no. Celia Estela Rolón dice que cómo hiciste para embarazarte si el esposo está en otro país, dice Celia. Personal, <risa> si tú quieres responder. <risa> es lo que pone, ¿eh? luego lo ves. Para quedarme, a ver, eh, es que como dice que está en otro país, Ajá, que no traer, no, para no lo puedo traer Sanchez. porque yo voy de viaje. Va, ah, ahí, vale, se va, vale, se vale. Se va. va. ¿Tú no crees? Yo voy de viaje. O sea que tú vas y vienes. Claro. Pero, Pero si no el dinero, el dinero para darle, ¿no? No, porque voy vas con vas mi hermano en coche. Ah, es que está bien complicado porque sí. está. Yo no me meto mucho, prefiero que lleves el debate. Yo es que estoy con los comentarios y quiero que los protagonistas. Tengo de... mi hermano que tiene coche y voy con él. Él me lleva en agosto y me trae. Ah, bueno. ¿Qué galán sería que pudiera viajar en coche a mi país? Son ¡Oh! 10 horas de vuelo Imagínense No, pues en Marruecos no En coche puedes ir Siete horas hasta Algeciras y de Algeciras coger el barco, Yo Siento que, son que en el caso horas, de, la, de las organizaciones, la Cruz Roja y eso, así eh, tal, tal vez no, no, no es que no quieran ayudar, sino que están muy saturados sí. porque todo el mundo corre para ir a buscar lo que es que les ayuden, ya sea con víveres. No, yo estoy con Cruz Roja para que me busquen trabajo. Yo solamente o, no, voy para, para PC, me siento en el, para en el ordenador sí. y veo búsqueda vale. de empleo nada más oye un inciso le quiero decir a Bruno Díaz eh, a los que ponen en los CIES no sé si Fátima sabe algo de los CIES esos son a ver aquí en España no deportan al que no es delincuente yo he dicho que al que no comete delitos, al que comete delitos sí que le deportan en los CIE, centro de internamiento de extranjeros meten a los que van a deportar porque son delincuentes o porque han venido no como turista, no con han pedido asilo, no no porque han venido a lo mejor de otra forma Vale, pero que lo sepáis. A los delincuentes sí les deportan, a los demás no. Como mucho una multa de 500 euros, como alguien decía por allá. Eso como mucho. Perdonarme el inciso. ¿Tú conocéis a alguno de vosotros los 100 ¿Tú conoces algo de los 100 no, ¿No? ¿Qué CIE. Nada, pues nada, pues dejarlo era un comentario. ¿eh? Pero vamos que sepáis. hay que es delincuente sí. Por ejemplo, nunca conduzcáis si no tenéis carne o no hay tenéis los papeles en el si no, no ¿eh? Ah, bueno, y también nos dice Fátima que hay delincuentes y a eso no los deportan. Cuenta si quieres algún caso. No, a caso. Ver, Sin dar nombre, vamos, no vamos. pero yo veo a muchos, a muchos que hacen de todo y hacen demasiado y no las han portado a sus países. Pues tal vez por falta de pruebas según tengo entendido porque según tengo entendido, claro, cuando, jurídica, ajá, según tengo entendido si, si comete alguna falta grave ahí sí por la técnica ¿verdad? yo he visto muchas cosas cristian morales los datos de adriana barba la quiero traer un día al canal es la mejor abogada que hay para el trámite de personal altamente cualificado en 20 días pero no puedo dar su teléfono y tampoco ya lo pone en internet pero ahí, si buscáis a adriana barba en internet tiene un formulario y ahí ella os contactará, vale, para el que quiera conseguir la residencia, sabes que hay una residencia por 20 días, aunque hayas entrado como turista, pero para casos de personal altamente cualificado. Bueno, os dejo que acabéis el debate para que tampoco se prolongue mucho el vídeo. Si queréis añadir cualquier cosa, algún, algún prisionero que quiera preguntar algo en directo, y ya pues lo, lo acabamos. A ver. No o sé, sea, yo siento que usted más que todo se ha enfocado en el área del hogar para buscar trabajo. Según lo que, todo lo que me menciona, que siempre ha buscado de interna, que siempre ha buscado para cuidar señores, que siempre ha buscado, siempre se enfoca más que todo solo en el hogar. Tal vez siente que se le hace mucho más fácil conseguir empleo ahí, pero yo siento que es más accesible las empresas. Las empresas. Sí. A ver, he mandado muchísimo currículum a empresas y solamente me piden.. ¿Coche propio o discapacidad? Vale, porque yo ahorita, bueno, de las ofertas que tengo de empleo, hay una que le podría recomendar, pero eso es para, para trabajar en un banco en venta de seguros. Ahí no necesita experiencia. Y más si tiene permiso de trabajo, incluso la chica me dijo, porque fue hace como 10 días que yo fui, y me dijo, si tuvieras el permiso de trabajo, me dijo, ya en enero ya empezas. Y yo le dije, no, me lo dan hasta dentro de tal. Tantos días, casi un mes aproximadamente. Entonces me dijo: Bueno, no, no hay problema, yo te espero. Pues a ver, yo tuve la entrevista el, el lunes y me dijo: Te vamos a llamar para el día 2 para que puedas empezar. Es un local de limpieza, de fin Vaya. de obra. Entonces voy a esperar a que me llamen. Si no me llama. Vaya, pero ahí volvemos a lo mismo. Siempre está enfocado en lo que son tareas domésticas. ¿Por qué no busca en otra área? Si ve que esa área no le va bien, busque otra. Por ejemplo, yo he sido full ventas. Desde que empecé a trabajar, siempre he trabajado en el área de ventas. Pero antes de eso, yo trabajaba en el campo, agricultor. Después de estar ahí, eh, trabajé en ventas y he trabajado eh, en limpieza. Pero no por mucho tiempo, la verdad. Pero yo, a ver, que eres un chico muy correcto y muy, muy respetuoso en el chat. Gracias. ¿eh? Y Fátima dicen que a todo le pones un pero. ¿Eh? Que a todo le pones un pero. Oye, y respondo rápidamente. Bruno, yo no sé qué te pasó a ti. Escúchame, Bruno Díaz. Si quieres, mmm, ponme en un comentario tu Skype o en Instagram o algo. Y si quieres un día te invito y nos cuentas tu caso. ¿Vale? Que, que tuvo una mala experiencia en un CIE. Yo encantado de darte voz. Me gusta que todos habléis, ¿vale? Que el canal de Prisline lo hacéis vosotros. Y Ángel Martínez, le quiero responder. Sí. Un te, con una fp sí que puedes conseguir la visa de estudios no tiene para la visa de estudios os lo digo también para todos no tiene que ser necesariamente un curso superior puede ser una fp perfectamente o un curso privado también puede ser que lo sepáis vale ángel martínez bueno que ya sí va a haber que despedirse decir a, a añadir cada uno alguna cosa que queráis y yo se los pido si os ha gustado ponerle un like por fin y si lo habéis lo estás viendo y no estás suscrito suscríbete con campanita y notificación del móvil que siempre emitimos en directo siempre vale añadir lo último que queráis y ya otro día seguir viniendo toma, toma, Alex. Bueno yo lo que podría decir es que no se cansen de buscar busquen busquen y si un anuncio no les sirvió pues publique otro que más de algunos le va a salir si en esta área no les salió ningún trabajo pues busquen otra que algo le tiene que salir trabajo hay todo es cuestión de buscar y más que todo es cuestión de actitud de cada quien porque si va usted a una entrevista y va rogando que no lo contraten no lo van a contratar pero si usted va y dice el trabajo va a ser mío a ver de qué voy a trabajar y siempre tratar de la manera de pues ser respetuoso y responsable porque aquí eh, eso sí lo ven mucho lo que es la, la puntualidad eso es yo lo soy yo, soy, cuenta, yo eh. soy de mucha puntualidad soy respetuosa soy muy amable y lo digo en todos los anuncios que voy haciendo y entonces pues ya es de suerte que te cojan en un trabajo es de un suerte. Si tienes esa suerte te van a coger sí o no. Enrique Melchor eh, nos pregunta Alex si que digas si lo del trabajar vendiendo seguros que si puedes es sin papeles. Está preguntando Enrique Melchor ahora le responde sí si una cosa. Y Julio Sander sí. la abogada especializada no tiene que ver conmigo. Yo cuando recomiendo un abogado es porque veo que es bueno, eh, Pero no es por interés comercial ni nada. Esa abogada se llama Adriana Barba. Adriana Barba. Si alguno quiere la visa en 20 días para pero solo es para personal altamente cualificado. Es una mujer que ha trabajado en la ONU y está en Barcelona y esa os lo consigue, ¿vale? Adriana Barba. En, en Enrique Melchor, eso, que si es lo de los seguros puede ser sin papeles o algún, algún consejillo para los sin papeles, que está mucho... Eh, así. No, También en el tanto, caso, en el es caso de, lo, de lo del seguro esos locos papeles, por eso es que no tomé el trabajo yo, porque me dijo la chica que hasta que tuviera el permiso de trabajo me iba a dar lo que es la plaza. Pues para trabajos sin papeles más que todo... Eh, en eh, construcción es lo más común que le pueden dar sin pero papeles en reformas en aquí en madrid o en construcción total en construcción total de total cualquiera también. se puede si sí, no hay ningún problema vale. y pues ahí si tiene algún algún contacto pues lo pueden contratar ya sea en cocina o, o de camarero pero igual los cursos siempre son indispensables eso sí siempre se lo piden que cursen lo que es eh, alguno de aunque sea de dos tres días siempre le es válido porque eso sigue sí, como que es un requisito aquí la verdad como conclusión, ¿qué, ¿qué queréis que añadamos? Como conclusión del vídeo. ¿Alguna cosa por conclusión del vídeo, Fátima? Yo, Fátima, a ver, Fátima, yo insisto, la veo buena chica, pero la mentalidad un poco del entorno la ha vuelto un poco esperando ayudas. Puedo estar equivocado, en mi opinión. Ella hace lo que le dicen que haga, eh, vete al Iné, vete, de, pero en vez de. Yo creo que si Fátima se vea, se viene en una situación de verdad desesperada, sin la hermana que le da el cobijo, el otro que le ver, da el no sé qué, yo creo que, que Fátima está... trabajaba en dos días, creo, mi opinión. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pero pero como más o menos entre la hermana que le da el cobijo, el no sé qué que le da la ayuda de no sé qué o lo que no, pues aquí está. Porque muchos preguntan que cómo comes y esas cosas. Pero muchos dicen, no, no, como vive, ¿no? Lo, lo, lo dije el otro en el otro vídeo. Díselo, díselo, defiéndete para los comentarios luego, claro. míralos ahí, digo. Una me ha dicho cómo me quedé embarazada y la como, como. Entonces lo que dan, caritas. Caritas son caritas. Ya, esa es, es recomendable, esa. caritas, el.. Bueno, yo que, a ver, que es que. Bueno, yo estoy como un poco en medio, Prilines, es que muchas gracias, muchas gracias a Alex, muchas gracias a Fátima, gracias. muchas gracias a todos vosotros, de verdad. Eh, si os ha gustado, ya os digo, un like y decírselo a gente que creáis que, que, que podamos ayudar también. Y el que quiera los audios, que busque Prisline en cualquier podcast, en Spotify o en cualquier otro, que os estoy poniendo los audios. Porque los vídeos son largos, pero es que yo prefiero que salga toda la información, que es como de verdad se aprende. Si yo os hago aquí un vídeo de 10 minutos y os digo hacer esto y me quedo ahí, pues no. Yo prefiero que sea Alex, que sea Fátima, que cada uno plantee su situación. Y luego vosotros saquéis vuestras conclusiones, ¿vale, Prislines? Muchísimas gracias. Me, leo, me imprimo luego todo el chat y mañana en el Instagram de mañana respondo todas las preguntas que yo vea que no están respondidas. Las que están respondidas en otros vídeos las dejo que las veáis en otros vídeos. Que hay muchísima información, de verdad. Para el que vaya a venir a España o esté ya en España, yo me los vería bien. Muchas gracias, Prislines. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Fátima. Vale. Chao, chao. Chao.